Para esquivar esa colleja hay que hacer lo siguiente. Para esquivar esa colleja tienes que hacer esto, mira. ¡Mmm! Lo voy a ahorcar, ¿sí? Eso es lo que. ¡No! ¡Pero no lo hagas! ¿Qué hace? También tenemos la opción. Escaparte por la ventana como en las películas. Tú, dame todo lo que tengas. Venga. Uh, uh, uh. Venga, vamos. Uh, ja. uh. Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien hoy vamos a ver... Defensa personal, pero mal hecha Lo no, que tengo que hacer es levantar las manos No, no, no, no, para, ¿Pero qué haces? No dispares, no dispares No te ha dicho nada, ha dicho Tú simplemente pon el arma así Yo ya te digo lo que tienes que hacer El otro compañero, en vez de ayudarle con el tutorial No, hace ¡Pum! Y me corro, y el arma va a caer al suelo tiene que ser muy rápido, ¿eh? Dame todo ¡Todo gato! Después de hacer caso, cae el arma, ¿sí? Cuando cae... ¿A qué no sabías cómo defenderte de esa colleja? ¡No nos lo ha explicado! Vas a tener... O sea, cuando... En esa situación, vas a tener que hacer esto, mira. Tú estás así, ¿vale? ¡Pum! Entonces, la otra persona tiene que hacer así, ¿vale? Entonces, yo soy el otro, ¿vale? El que está así. No, no, por favor, no me dispare, no me dispare Y entonces de golpe hago ¡Pum! Y tengo que hacer así ¡Oepa! pa, Para que él no me haga así pa En la cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Para no llevarme la colleja no Le echa de todo, ¿sabes? Cuando es la punta del pecho Lo que voy a hacer es Agarrar la punta de la pistola Espérate Ha cambiado de pistola Parece ser Que se le ha roto la otra A veces que de golpe se ha roto Y ya no sirve bueno, sigamos. No, no, no. Hemos aprendido eso, ¿de acuerdo? Vamos a seguir aprendiendo porque estos vídeos nos enseñan mucho. El primer ataque sobre Ahora te voy a atacar. Bloqueo. Paso por abajo y en esa... y bailamos un poco. ¡Chatarro ahí! ¡Ay! ¡No, no, no, no, no, no! Y la hace así. A ver si podemos cortar esta mano, que nos sirve. Cortemos la mano. No. Como si yo voy y te amenazo con un boli. Dame todo lo que tengas. ¡Venga! Yo te digo atacar porque si no, no hacer no Para, Ataca ahora. Yo decido. Para esquivar esa colleja hay que hacer lo siguiente. Para esquivar esa colleja tienes que hacer esto, mira. O así. Es demasiado pequeño! ¡Tu pierna no llega! ¿Quieres saberlo? Mira, vamos a verlo ¿Sí? Atención, eh, mira Uy, se me ha caído la zapatilla Vamos a hacerlo sin zapatilla Porque si no... Mira uh, Así tiene que llegar, no así Así arriba ahora la otra Ya que estamos, estiramos por las dos piernas Una Dos ¡Alejap! ¡Alejap! ¡Alejap! <risa> <risa> Uy, oh, ¡Qué fuerte le ha dado Oh, ¡Qué fuerte Ha sido hacer así Así Oh, se le ha caído el boli Bueno, a mí se me ha caído el boli A él, no, a él se le ha caído La paleta esa de cocina Lo ha hecho así Oh, todo real, eh Espera, voy a coger el boli Perfecto ¿Cómo defenderse? Ante una situación así. Él va a ser el conductor, Vamos a ver. por eso está ahí en el, en el volante. Ah. Gran dato. Es que es que no, te, no, no, no, no tengo palabras. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Veamos a ver lo que dura. Está lleno, ¿eh? Y lo, lo voy a ahorcar, ¿sí? Eso es lo que... ¡No! ¡Pero no lo hagas! ¿Qué hace? Tiro no, te no, Mira, una manera de hacer abdominales. Uno. Dos. Tres. No puede. No puede sacarlo. Uy, sí, sí. qué rápido! El, el ¿Sí, sí, le pedimos al conductor, si no, que nos ayude. Sacamos. Entonces lo hacemos con el vidrio abierto, en ese caso. Hacemos de cuenta. Yo le pongo unos ruiditos después. Entonces, hago que rompo. ¿Sí? Y voy a escapar por la ventana rápidamente ¿Qué comento yo? A ver, ¿qué, ¿Qué puedo yo? Exponer, explicar de esta situación Atentos al detalle, ¿vale? Ha dicho cogemos el sacamos el posacabezas vale no sé si se llama así pero bueno ya más entendido y, y hace así vale repito ¿eh? hace así oye me puedes ayudar a sacar esto gracias qué representa eso pues que le ha pedido ayuda al atracador para poder sacar la herramienta para poderle matar. Luego también tenemos la opción Escaparte por la ventana como en las películas, en plan. Bueno, me voy, adiós. Y entonces se ha dicho, uy, pues entonces baja la ventanilla que no No va a haber ese dinero, eh. Que no, no voy a pagar, lo siento. Baja la ventanilla, mejor y, y hago. Yo pongo un sonido, me en plan así como que estoy rompiendo algo, ¿sabes? Como que es el cristal que se rompe, y hago. Sabes si el agua así. ¡Oh! o magia sabes con la edición? hacer una especie de escudo y mantener la distancia te venís a atacar y yo abro para ayúdame ahí esto abro el paraguas magnífico empezamos muy bien empezamos empezamos muy bien a ver <coughs> primero el paraguas se saca a la calle cuando llueve ahí está haciendo un sol o sea no pega lo vas a usar como escudo, y cuando te va a atacar el atacante Por eso se llama atacante, porque te va a atacar básicamente ¿eh? Le pides al atacante que te ayude a abrir el paraguas Porque tú no has podido, no te ha dado tiempo Porque el otro ha corrido demasiado Y entonces le estás diciendo Espérate, ponte ahí otra vez, que vamos a repetirlo Voy a uno. De Mejor vamos ¿Se va a comprar uno de los chinos? Y yo lo que hago enseguida es eh, el bloqueo Y también lo puedo usar de escudo Por si el atacante en distancia Me tira con algún objeto Sí, mira, tirame ¿Ves? Lo puedo, lo puedo usar de... ¡Eso sí es verdad! Vamos a ver esto tal... lo puedo Espera, voy a verlo otra vez de... Está bien ¿Dónde vas? ¿Dónde me ves? <ríe> no puedo. Otra vez, pero esta vez con vosotros, No ¿Eh? puedo usar de. <ríe> <ríe> <ríe> Otra vez, si es que no puedo parar, a <ríe> ver. A ver, le ha preguntado cómo está, ¿vale? Le ha preguntado, ¿estás bien? Sigamos. El atacante no te tira con una silla Te tira una pie, una cosita No una, una silla Pero bueno ¡La silla esa ya! La silla esa ya no vale Esa silla está chaunerco ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Sí señor Sí señor Vamos a volver a ver ese entre bueno, Vamos a volver bien. a verlo ¿Qué necesitaremos? Aparte de los guantes Pinza, un boli Vamos a usar un gorrito de estos Dos guantes de boxeo Porque tenemos dos manos El trípode y ponerme de pie Ahora vas a ver el problema que tengo yo Cuando grabo, porque soy tan alta Que no puedo grabar Vale, vale, lo pongo a tope ¿eh? Atención, ¿eh? ahí Ya no sube más, vale es el tope, creo que está A ver, no está perfecto pero así se ve, por lo menos. ¿Ves? Ahí. Y esto que está a la altura... Esto está a la altura más o menos de un 83, ¿eh? Un 83, ¿eh? Yo soy el atacante. Entonces. Y así nos protegemos lo que es la parte de, de cuello. ¿Vale? Entonces. Yo soy el que ataca. Entonces yo estoy aquí. Tú, dame todo lo que tengas. Venga. Uh, uh, uh. Entonces... Digo yo y hago esto. Parece como si no hubiera subido a la nunca. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Uy, que es que vol ¡Uy, que es que volví! ¡Wapa! ¡Uy, que es que volví! ¡Uy, que es que bolí Esto representa que es el uniforme. Parezco más un pobre que, que una policía, pero bueno. Imagínate que soy la policía, ¿vale? A ver, ¿qué está pasando aquí? Policía, a ver, ¿qué está pasando? ¿Os estáis peleando? ¿Tú? ¿Por qué nos estás amenazando con un boli? Eso eso es delito, ¿eh? Eso es delito. ¿Y tú? ¿Qué haces con guantes de boxeo por la calle? ¿Sabes que eso está mal? ¿Sabes que no se puede hacer eso? Y eh, ya está, ¿vale? Yo os aviso que estáis los dos. ¡Controlados! Porque tú con el boli no puedes ir por la calle y tú con los guantes de boxeo menos. ¡Cuidado! ¡Hombre! Aquí amenazando con bolis y guantes. que vive la gente! ¡Hombre! <risa> ¡Payasadas! Casi una hora. Cuando terminemos este vídeo te voy a enseñar el tipo de grabación que llevo. Y verás el vídeo final, lo que va a durar y toda la edición que tiene entonces vas a decir Uy, esto se está currando mucho los vídeos me suscribo le doy a like, le doy apoyo comento y aquí me quedo Vaya forma de decir que te suscribas, ¿has visto eh? que todo improvisado, todo... saliendo de todos estos temas, ¿vale? de, de defensa personal y todo eso eh, las cosas no se solucionan a puñetazos, ¿vale? Básicamente, las cosas se solucionan hablándolas. que no tiene solución? Pues mira, <risa> o no la tiene, pero al menos lo has intentado, ¿vale? Pero las cosas no se solucionan ahí a puños, ¿vale? No, la violencia no llega a ninguna parte. Está muy bien aprender defensa personal, está muy bien aprender... Cómo defenderse está muy bien todo eso está muy bien pero hay que saberlo utilizar vale no puedes ir por la calle ¡Eh, que te pego ¡Uha, uha! no o tienes un problema y empiezas que te pego que te pego no no aquí la violencia no cero violencia cero eh, espero que te haya gustado este tipo de vídeo este tipo de formato si quieres de verdad eh, más vídeos como este déjame tu apoyo porque de verdad cuesta mucho hacer este tipo de vídeos de hecho todos los vídeos que hago duran una hora de grabación de hecho ahora te voy a enseñar que la grabación dura aproximadamente una hora y luego tengo que editar ese vídeo entero para que dure unos 15-20 minutos más o menos para que tengas contenido de calidad de calidad que, que dices Madre mía, este vídeo es una leche y este canal también. Aquí. 54. ¿Ves que acaba de cambiar? Eso es el tiempo de grabación.